Bueno amigos, nos encontramos aquí con el señor Gilberto. Gildardo Gómez, perdón, sí. soy nuevo en esto de las entrevistas bien, también. Gildardo, sí, sí. bueno, pues eres coordinador, director del, del proyecto, de estas eh, convenciones. Platícanos un poco de, de ello para nosotros en Baja California Sur, que te visitamos en esta ocasión. Muchas gracias, pues bienvenidos a todos, de Baja California en especial, bienvenido. Pues bueno, este proyecto que es su primera edición, 2016, que es Broadcast México, pues bueno, tiene la intención de conjuntar... Toda esta parte de la, la tecnología, los fierros que le decimos nosotros y la parte creativa, la producción, los contenidos, con la intención de que eh, esta primera iniciativa sea la cual detone la participación directa en este evento, precisamente de todos los que jugamos en esto, en los medios. Eh, ahora con los nuevos canales de, de distribución. Por eso es de que incluso dentro del evento tenemos muchas actividades de todo tipo, incluso eh, la cantidad de, de, de talleres y ponencias, eh, sí que está eh, bastante cargada, pero con la intención precisamente de que puedan seleccionar lo que realmente a cada uno nos interesa. ¿Qué nos podemos llevar al final del día con todo esto? que podamos nosotros despejar algunas dudas y tener nuevas ideas de cómo en un momento dado puedo yo eh, actuar dentro de todo esto que se está dando en la parte de medios. ¿no? Eh, yo como un creador de contenidos, por ejemplo, que yo pueda generar y convertirme en una industria creativa, poder entonces yo tener recibir eh, dinero eh, propiamente por los trabajos que yo hago, o que yo pueda poner una empresa o un canal de televisión, ¿por qué no?, a través de internet o una estación de radio. Entonces todo esto trae Broadcast México. Bueno, eh, es para nosotros importantísimo, sobre todo en lugares en donde la tecnología no está presente, aún como la península de Baja California Sur, de donde te estamos visitando. Eh, somos una empresa que se dedica al broadcast del automovilismo, sobre todo las carreras grandes como Baja Mil, que por cierto, ahorita está arrancando de Ensenada y pues un saludo a toda la raza que anda por allá. Pues, Saludos. Nos sí. Estamos alimentando de más información para claro. hacerles llegar. Pues una imagen más nítida, un audio más más uh, uh, de mejor calidad y sobre todo los tiempos claro. eh, eh, que con esto pues obviamente la tecnología tiene que ver muchísimo y es lo que venimos a aprender aquí. Pues enhorabuena, Muchísima estaremos gracias. pendientes de todo el evento y gracias por recibir a patorrojo.com aquí. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y gracias a todos, a tu auditorio, a tu teleauditorio y pues siguen invitados, el próximo año vamos a estar obviamente tratando de que esto sea el doble, eh, nuestros objetivos es ir haciendo... Eh, más propuestas para que sea interesante para todos y que nos puedan visitar aquí en Guadalajara y sobre todo en este lugar que ustedes ya lo vieron está padrísimo está, sí. es un lugar que recientemente se acaba de inaugurar así de que los esperamos y la gente, año. la gente maravillosa mucho entusiasmo, mucho joven eh, que está llegando pues, a ocupar las filas ahorita estamos a punto de la inauguración ya y pues aquí con el nervio ¿no? del así evento es, encima pues enhorabuena encima. amigo, gracias. muchísimas gracias gracias ¿sí? y bienvenidos gracias. Gracias, gracias pues ahí está este, el director del, del evento y pues este una pequeña entrevista previa a ya la inauguración de este día seguimos